Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy te voy a dar unos consejos para iniciar en el mundo de YouTube. Si de verdad tú quieres considerar esto como una idea de emprendedurismo, lo más importante es que tú empieces de la manera correcta. El primer punto que te quiero dejar dicho es, dile no al salcocho de contenido. El salcocho es una comida muy típica en mi país. Donde es una especie de sopa que se le echa arroz, se le echa víveres de todo tipo, se le echa carne, es como un todo junto. Entonces, cuando hablamos de bien No al Sancocho en YouTube es que no tengas videos de diferentes temáticas o videos que no tengan nada en común. Es decir, si tienes un canal de deportes luego no puedes saltar con un canal de que tú eres chef si estás iniciando es importante que concentres tu idea en un solo contenido porque si no lo haces esto va a ahuyentar tu audiencia el objetivo de youtube es captar una audiencia de personas que le interesa tu contenido y que se identifican contigo entonces dile no por lo menos al comienzo luego después que tenga tu canal y tenga muchas visualizaciones, tú puedes hacer lo que tú quieras pero si vas a empezar, es importante que la idea esté concentrada o sea, dedícate a una sola cosa ahora bien, si quieres, si tienes más de una idea en mente lo recomendable es que tengas otro canal de YouTube simplemente con un solo correo, tú puedes tener varios canales de YouTube pero dile no al sancocho o sea, videos que no tengan nada en común al comienzo no es una práctica muy recomendable. Ok, otra cosa, no seas un mendigo virtual. Un mendigo virtual es una persona que le vive rogando a todos sus contactos del teléfono. Por favor, suscríbete, por favor, déjame un like. Quiero decirte que los primero que no se van a suscribir son tus amigos y tus familiares. Tus mejores suscriptores van a ser personas que no te van a conocer lo más importante no es que la gente se suscriba si yo soy familiar tuyo yo no estoy obligado ningún familiar de nosotros está obligado a, a suscribirse a mi canal lo importante que yo debo hacer es subir contenido de calidad subir videos de calidad y si yo provoco esa calidad o yo produzco esa calidad, las personas se van a suscribir de manera genuina. Una de las prácticas más erradas que hacen todos youtubers es que suben su primer video y después que suben su primer video, le ruegan a medio planeta todos los contactos de WhatsApp, todos los contactos de Facebook, todos los familiares que por favor dame un like, se pierde demasiado tiempo. Entonces yo no me niego que usted comparte su video, usted lo puede compartir, pero recuerda que como YouTuber, tu principal trabajo no es mendigar likes y suscriptores, sino producir contenido de calidad. Ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Cada vez que tú subas un video, le vas a rogar a todos tus familiares. No, recuerda, tus mejores seguidores van a ser gente que no te van a conocer, que tú no lo vas a conocer físicamente. El hecho de que alguien sea tu familiar o tu amigo, no está obligado a ser tu suscriptor. ¿Ok? Así que... Aprende eso. Tu trabajo es producir videos. Consejo número 3. Evita, por favor, todos los atajos. Evita los atajos. Jamás te pongas a comprar seguidores falsos. Cada vez que haces eso, YouTube está penalizando. YouTube es un negocio serio que cada día está tomando más en serio las personas que participan en él así que no evita por favor todos los atajos si quieres que tu canal crezca y tienes algo de dinero te aconsejaría que invirtieras un poco en promociones pero evita todos los atajos evita todos los suscriptores esas aplicaciones que te dan suscriptores no genuinos por favor evita todo eso así que mantente enfocado en que tu trabajo es producir videos de calidad otra práctica que debes evitar es jamás le digas a tus familiares que den clic en tus anuncios. Jamás, jamás te pueden penalizar por esto. Recuerda que un seguidor genuino es más importante que mil seguidores falsos. Otro consejo, maximiza bien el tiempo. Las personas perfeccionistas duran a veces hasta días editando un video. Y no, yo estoy de acuerdo en que las personas deben producir trabajo con calidad, pero si eres demasiado perfeccionista, vas a a pasar mucho tiempo editando tu video, así que te aconsejo que trates de ser un poquito menos perfeccionista en caso de que lo seas y que tu trabajo es subir video, video, video, video, porque los videos se van a ir posicionando, van a ir rodando, van a ir rodando y se van a ir regando en el mundo del internet y tú no sabes realmente cuál es el video que te va a dar más visita Por ende el video que te va a producir más dinero. Si es que tu trabajo más importante es subir contenido. Puedes establecer una rutina, un video por semana, dos videos por semana. Eso lo haces tú conforme a tus posibilidades. Jamás borres un video viejo. A veces la gente borra los videos porque los videos dicen Ah, no, tiene casi nada de view, lo voy a borrar. Es, Tú no sabes realmente. Hay videos que pueden estar escondidos por un año, dos años, y al cabo de dos años empiezan a tomar visualizaciones. Así que jamás borres un video, no importa de la calidad que tenga. Otro consejo, sube videos regularmente. Si tu audiencia le dijiste que vas a subir videos los viernes, así que por favor mantente, se le fiel a tu audiencia, porque luego esa audiencia te va a recompensar con sus reproducciones y eso se va a volver en dinero. Así que sube videos de manera regular. Otro consejo muy importante es que tú eres tu contenido, no cometas el grave error que mucha gente comete de que ah, porque esa temática deja mucho dinero, yo voy a entrar en esa temática. Es necesario que si vas a ser youtuber, tú te dediques a algo que tú disfrutas compartir, porque mientras vas compartiendo videos, mientras te vas desarrollando en YouTube, algo en ti va creciendo de manera personal. Entonces mucha gente comete el error de dedicarse a canales que realmente no conectan para nada. O sea, es, simplemente entraron en ese tipo de contenido porque ese contenido dejaba dinero. Y al cabo del tiempo lo dejan porque se cansaron ya que no ven el dinero o la recompensa eh, en producto de todo el esfuerzo que hay que poner al comienzo. ¿Ok? Entonces, así que tú eres tu contenido. Lo que tú haces en YouTube te define, ¿ok? Así que te aconsejo que compartas lo que sea que te vayas a dedicar a algo que tú realmente eres. Otro consejo, no te rindas tan fácil. O sea, al comienzo va a ser difícil, pero valdrá la pena. O sea, no pienses tú que por subir un video ya tú vas a tener mil suscriptores de volada. No, no, eso no sucede. Mucha gente tiene 20, 50. O sea, todo va a depender de la temática, de la calidad, etc. No te rinda tan fácilmente. Recuerda que al final, si tú decidiste empezar un proyecto, valdrá la pena. Al final valdrá la pena. Mucha gente te va a decir no, porque el esfuerzo es demasiado. Cuando empieces a generar algo de dinero, te vas a dar cuenta que todo el esfuerzo anterior, todos esos años eh, o todos esos meses que te dedicaste, valdrá la pena. Recuerda esto. No siempre se gana, pero siempre se aprende. Así que no te rindas, no te rindas, no te rindas a más tirar la toalla. Por lo menos das darte un consejo importante que yo daría es que por lo menos sube 50 o 100 videos y visualiza qué tal la audiencia, qué tal la gente responde a esos videos. Porque hay gente que sube 5 videos y no tienen visualizaciones. Ah, ya, por favor. Y se quieren me voy a salir, me voy a renunciar porque tengo poca poco reproducciones No se trata de eso. Se trata de la consistencia que te va a dar los resultados. Al comienzo, tú vas, vas a sentir que, tú no, que tus esfuerzos no están siendo recompensados porque realmente es como una semilla que está debajo de la tierra. No se ve, pero está germinando. La semilla se siembra, ¿ok? Pero está ahí haciendo un trabajo invisible. Así que recuerda que todo lo que tú andas buscando, también te está buscando a ti. Así que si tú puedes atravesar el proceso, el valle de lágrimas de, no cons de construir algo que valga la pena, te va a costar, te va a costar. Pero al final valdrá la pena, te vas a sentir orgulloso, vas a ver los frutos de tu esfuerzo. Eh, el poder del ingreso pasivo Que los videos una vez están posicionados Empiezan a generar ingresos de manera automática Ya tú no tienes Ahí tú vas aumentando tus ingresos Vas aprendiendo, te vas capacitando Así que por favor no te rindas Tú te lo debes a ti mismo Te debes esa meta que te has propuesto Te voy a dejar en la descripción de este video Un enlace para que descargues mi libro De cómo iniciar en YouTube El libro es totalmente gratis Está en mi página web y así que no olvides eh, suscribirte si te gustó, le puedes dar a like y nos veríamos en un próximo video.